Los líderes políticos hablan impropiamente del deber ciudadano de votar. Pero esos discursos son meramente corporativos para defender el negocio de la política. Porque la política es sobre todo intereses. Y aunque se disfrace con ideologías, cubre siempre intereses. La política no va de discursos ni de relatos, como ahora se dice, sino de hechos la realidad se impone siempre a cualquier cosa, y por eso los programas políticos y los acuerdos programáticos sirven de bien poco, ya que al día siguiente de ser firmados son traicionados por no poder imponerse a la realidad. En cuanto se ha entreabierto la puerta de una nueva convocatoria electoral, se ha abierto el miedo al crecimiento de la abstención de los ciudadanos, y se comienzan a afilar las campañas para movilizar el voto. En realidad, la abstención no debe ser vista como ninguna amenaza, sino como una expresión política, a veces la más radical, de disconformidad con un gobierno o un sistema político. Aunque también puede ser una señal de conformidad y de docilidad. No es lo mismo la abstención en Suiza o en Estados Unidos que en España o en Italia, que en Venezuela o en Colombia. Lo que está pasando en España, con las dificultades para formar un gobierno, es reflejo de las quiebras de nuestro sistema político, que no es, como dice el presidente del gobierno, una de las mejores democracias del mundo, sino que incluso, desde un punto de vista meramente teórico, cabe preguntarse si es una democracia. Lo que define una democracia es la organización pública de acceso al poder del pueblo. La elección de los representantes de forma directa por los ciudadanos o la separación del poder legislativo y ejecutivo es algo indisociable a la democracia y esto no está muy fortalecido en nuestro país. Por eso es inaudito que en las propuestas que se barajaron en la negociación para un acuerdo de gobierno progresista, no se plantearan medidas de reformas políticas de gran calado. El 15M fue una gran manifestación política basada en el lema de no nos representan. Se criticaba un sistema político oligarquizado que había generado una corrupción generalizada en la política, e incluso algunos lo compararon con el turnismo del siglo XIX. Se criticaba un sistema político controlado por un bipartidismo que configuraba una oligarquía política clientelar, como muy bien demostró la pésima gestión de las cajas de ahorro o como demuestra la conexión de las industrias energéticas y la banca con muchos de los dirigentes de ese bipartidismo. Muchos sospechamos que este nuevo interludio para la formación de un nuevo gobierno es una transición para una recomposición de ese bipartidismo que parecía hace unos años herida de muerte. La realidad es que el anuncio de la convocatoria electoral ha supuesto un crecimiento de la abstención en las intenciones de votos, ya que no existe, o al menos no se expresa, un proyecto político que ilusiona al país, y el miedo a la derecha ya no es argumento suficiente para llamar a acudir a las urnas. En medio de la crisis política en la que vivimos, Europa Laica ha intentado, por todos los medios, que los partidos políticos del ámbito de la izquierda asumieran el laicismo como un elemento para su programa de reformas, y ello fue imposible para el periodo electoral y también durante el breve periodo de gobierno, ya que el laicismo fue apartado, como muchos otros asuntos, de la hoja de ruta. En extremis, una delegación de Europa Laica se reunió con el responsable del Partido Socialista en laicidad, el señor Uribes, mostrándole nuestro desasosiego por no incluir en la negociación de un gobierno progresista asuntos tales como la escuela laica, la financiación del clero o la denuncia del concordato. Aun reconociendo el señor Uribes esta situación nos dijo que habría que esperar a un nuevo gobierno. También a través de Izquierda Unida hemos intentado influir en Unidas Podemos, pero los resultados han sido totalmente insatisfactorios. En Europa Laica sospechamos que existe un pacto tácito entre la Iglesia Católica y los principales partidos políticos de no tocar en los cambios que puedan llegar los privilegios del catolicismo en España. De ahí el silencio y la discreción de la Iglesia Católica en los últimos procesos electorales. Y mientras en España seguimos empantanados en esta vida política en decadencia, y gracias al Observatorio de laicismo, nos hemos enterado de una buenísima noticia, y es que en el último Congreso del Partido Laborista Británico han aprobado acabar con la enseñanza privada, si llegan al gobierno, y ello porque se ha demostrado que esta escuela privada es el elemento fundamental de segregación social que existe en su país. También aprobaron reducir la jornada laboral a 32 horas semanales. Otra buena noticia tiene que ver con lo que ha ocurrido anteayer. Es que el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la familia Franco en contra de la exhumación de la momia del Valle de Cuelgamuros. Todo esto llega tarde y es insuficiente pero al menos es un símbolo de condena a los crímenes del franquismo. Ahora se debería exigir la demolición de la cruz de ese monumento y ello como símbolo de condena de unos crímenes poco comentados. Los crímenes del nacionalcatolicismo, entre ellos el más conocido, la lobotomía a toda una sociedad para insertar en los cerebros una mentalidad atrasada, mezquina y oscura en una noche larga de piedra.